¿Sabía que puede escanear un documento directamente al escritorio de su Mac utilizando solo su iPhone? Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar un truco que al parecer pocas personas saben y es cómo escanear un documento con su iPhone para que aparezca directamente en el escritorio de su Mac. Para hacerlo sencillamente tomo mi iPhone, abro la aplicación de Files, busco iCloud Drive y busco mi Desktop, en el cual van a ver que me aparecen los mismos documentos que tengo en el escritorio. Jalo hacia abajo y sencillamente le digo... Tres botones de la izquierda, escanear documentos. Busco el documento que quiero escanear. Lo posiciono enfrente, él me toma el documento y le digo guardar. Y cuando va a guardar, puedo decirle aquí, puedo verlo, pero también puedo cambiarle el nombre y ponerle, por ejemplo, eh, receta. Ok. Y lo que van a notar es que el sistema automáticamente va a sincronizar y el archivo va a aparecer en mi escritorio. Y salió. Ahora pueden ver el documento escaneado directamente en su escritorio. Muy bien, hasta la próxima.